Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal Bueno, bueno, bueno, bueno, súper interesante lo que ha pasado Tenemos el SP500 subiendo, Bitcoin bajando uy, uy, Al revés del mundo eh, Pero bien, bien porque aparte no es solamente Sino que el Nasdaq también ha dado una buena subidita Esto es súper interesante Ya sabéis que eh, Bitcoin en Estados Unidos Para la hora de la bolsa está valorado como un una acción tecnológica prácticamente, evidentemente todavía hay mucho que aprender sobre él, en muchos eh, aspectos, inclusive nosotros mismos también, ¿eh? seguro, eh, pero bueno, es lo que, es lo que tenemos. Eh, movimiento ha sido bueno, técnicamente sigue siendo bueno, eh, 50% del canal finalmente no se ha pasado, ¿eh? una, un fake out, y ¿qué hacemos? Retrocedemos, ¿a dónde? Pues a una línea de tendencia ahí un poco rara que tenía yo, justo toca ahí no sé eh, si es casualidad si lo va a mantener o no pero yo creo que deberíamos de seguir el camino hacia una zona que vamos a ver ahora mismo bien ¿me habéis preguntado a alguien por el tema de ledger recover el tema del ledger recover pues no es más ni más ni menos que si tú quieres elegir esa opción eh, pues lo, lo hagas me parece bien o mal me parece a ver me parece bien para facilitarle la las cosas a gente que bueno pues tiene esa desconfianza no sabe bueno, eh, también me parece que es una puerta abierta a que en un momento dado, ah, bueno, pues eh, te cambien el, el firmware y hasta luego Lucas y tengas que eh, obligatoriamente eh, identificarte. Es un peligro que corremos desde el minuto uno con Ledger. Esto es una realidad. Eh, evidentemente Ledger se hundiría si hiciera eso. Está claro. Eh, todo el mundo, pues yo personalmente si hiciera eso, tiraría el leyer a la basura transferiría los fondos de leyer a otro sitio y ya está a un paper wallet, a un... a cualquier otra... pero vamos que hoy por hoy, de momento, de momento ese riesgo sigue existiendo existe desde el primer momento más allá de eso, eh, no también sobre el tema de cuentas fondeadas que hay mucha gente que lo está vendiendo como si fuera la pera limonera a ver no es la pera limonera si tienes una buena experiencia, eh, mi recomendación es que sea para man tú manejes tus fondos, los tuyos y punto pelota. Si no tienes fondos, es una buena manera de ganar dinero. Ahora bien, también puede ser una trampa porque el coste lo tienes que pagar. Si no llegas, pagas. Tan sencillo como eso. Entonces, no es oro todo lo que reluce me dices, ¿tú lo harías? A ver, yo, si tengo buena experiencia, soy un trader con experiencia ya, eh, y puedo hacerlo, y no tengo fondos, ¿por qué no? Es una buena forma de ganar dinero. Si tengo fondos, no lo haría. No lo haría. Porque te puede comer tus fondos. Tus fondos son para ti, y, para, y es una solución, eso es como el... Eh, a ver, ¿irías a cargar a Mercamadrid camiones todos los días? pues no ¿si no me queda más remedio? por supuesto esa es la diferencia ¿vale? poco más que decir, cuidado porque se están vendiendo muchas, muchas historias y muchos cursos de si haces esta metodología vas a, y yo te lo vendo por no sé cuánto, vas a conseguir sacar adelante las cuentas fondeadas, mentira eso es mentira y vamos, y reto a quien quiera. es mentira. ¿Vale? No, si haces mi curso vas a ganar siempre tal... Mentira. Falso. ¿Vale? Eh, pongo que se acabó en el título. Se acabó. Eh, esto ha sido prácticamente de película. ¿Por qué? Primero se acabó porque termina mañana mediodía. Termina la las ofertas de la web, vale, lo digo por si hay algún red, eh, alguien que está con, con un poquito de, de atraso y tal y cual, que ya se acabó, eh, pero todo lo que hemos vivido eh, en los últimos años, que nos está llevando pues eh, a... Al tema cripto, al tema Bitcoin, al tema se va a hundir el dólar, al tema volvemos a dos bloques. Hemos vivido una pandemia, jamás ninguno. Yo creo, yo creo que, que, que, que el, el, todos los que a lo mejor hemos visto The Walking Dead, todo este tipo de series, eh, realmente el pensar mañana, de hoy para mañana, el mundo va a estar parado, va a estar vacío, las calles van a estar vacías, no lo podíamos ni pensar, ni imaginar. Después de todas las cosas que están pasando, hay gente que todavía, bueno, pues eh, duda de algunas cosas. Y lo más gracioso, a día de hoy todavía me dicen, Bitcoin es una ponzi. Hay una historia, no sé si la habéis oído, si habéis visto Juego de Tronos, eh, pues Sam, al actor, le preguntan en... en, en pues un, un fan que se encuentra por la calle ¿no? y le pregunta, le pregunta un día ehm, Tío, yo no me creo que tú estés en Invernalia y estés tan gordo. Es imposible, es que no puede ser. Y le dice, o sea estamos en una serie como quien dice medieval en la que hay dragones que vuelan en la que hay muertos que andan en la que hay magia, en la que y tú te estás preocupando porque yo estoy gordi viviendo en invernalia. Y esta esta es la esencia de lo mismo que está pasando ahora. O sea, hay veces que ya no el bosque, una lámina de césped, a quien no quiere ver, no le deja ver. Entonces, ahora mismo con el tema de las CBDCs, criptomonedas, eh, todo lo que, todos los cambios que van a venir, tenemos que intentar aprovecharlos, ¿vale? Los cambios, yo lo decía en la clase. Los cambios a veces no son lo que nosotros queremos, nos cuesta adaptarnos, eh, pero hay que intentar aprovecharlos. En los cambios suele haber oportunidades y creo que estamos delante de una buena oportunidad. Creo, eso es lo que yo creo y es por lo que lo digo. ¿no? Entonces, bueno, eh, mañana os voy a enseñar algo de sobre el tema de las líneas de vida de los valores para que veáis cosas. Y hay algunas señales positivas en el mercado, evidentemente, hay otras que nos están hablando de recesión que podemos ir para atrás en cualquier momento, sí. Pero es lo de siempre, ¿no? Con todas las películas que han pasado, ¿por qué no puede haber otra película más con un boom? ¿Lo habrá? Pues vale, seguro. No sabemos cuándo. Ahora mismo tenemos un rebote, este rebote de mercado. A ver hasta dónde llega y qué nos espera después. Es lo importante. En fin. Atom, por otra parte, vamos a ver Atom, alguien me ha pedido, ¿qué piensas de Atom? Bueno, pienso que dirá, tendrá cosas que decir y, y, y se recupera, recupera el valor, pues yo creo que sí, ¿hasta dónde y cuándo? Pues cuando haya una subida de mercado, mientras tanto, todavía le queda un año, o sea que, relax, uh, pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el mercado en general, comenzamos, que me estoy enrollando mucho. Bonita. Compra el curso de mi abuelo y además se acaba la oferta. Today, mañana por la mañana, esta noche, bueno depende ya de donde cada uno esté. En fin, el SP500 4200, señores. 4200, guau, wow, eh. Estamos pegaditos a la zona hasta el final, he hechos ras romper, romper, lo que se dice romper no está, pero de momento si cierra así estaría por encima de todos estos cierres, exceptuando este que bueno vino a tocar la línea de tendencia que teníamos de un toque, dos toques, hizo el tercer toque. ¿Vale? Entonces, bueno, muy bien. Por ahí, muy bien. Uh, Bitcoin. Nos ha hecho pensar que podíamos ahí aguantar y de repente ha hecho pipa y se nos ha venido otra vez, veis, un toque aquí otro toque aquí. Bueno, esta es una línea paralela que tiré yo en semanal, que ni siquiera estaba apoyada en dos puntos, simplemente era paralela a esta, ¿vale? Y estaba flotando en un solo punto, que era este. Bueno, pues ya tenemos el segundo. Ya podemos eh, adecuarla. Eh, lo, vale, lo ideal es que, es que haya más, más, más puntos, ¿no? Entonces, bueno, no hemos podido con el, con el 50%, pero fijaros una cosa importante. Tocamos parte inferior del canal. Vamos a ver el canal, ¿vale? Tómalo, tocamos la parte inferior del canal, tenemos 1, 2, 3, 4 toques. Ahora no podemos con el 50%. Venimos una vez abajo, no llegamos, evidentemente, a la parte inferior. Vamos otra vez abajo, no llegamos a la parte inferior. Si no llegamos a la parte inferior del canal, puede que haya una falla de canal y podamos romper al alza. Y puede ser. No todos son los canales eh, que tenemos eh, oblicuos. O, o, o, muchas veces tenemos que pensar también en las resistencias que tenemos horizontales, y justo donde hemos tocado, ya tenemos un toque otro toque, aquí fue soporte aquí fue una zona de soporte importante aquí también, ¿vale? o sea no es una zona eh, que no sea no es súper importante, pero es una pequeña resistencia nada más en, en este periodo de tiempo, ¿vale? para mí yo sigo pensando lo mismo lo ideal es lo que venimos desde el principio, bajar a tocar la zona de lo que ha sido el soporte, vamos a ponernos en diario, lo que ha sido el soporte importante. La zona verde está este rectángulo verde que tengo aquí, fue una resistencia, resistencia, resistencia, la más importante, 25.000. Pues si lo hemos pasado y no lo hemos retesteado, pues es donde debemos ir. Bien sea por este canal, porque al final haya una caída más, más potente, o bueno, pues ya veremos a ver cómo lo quiere hacer. No sé cómo. Tenemos una línea de tendencia, que es la más importante, ¿veis? está paralela, que es la que yo os digo, que tiene un toque aquí y otro toque aquí, es un poco flotante, uh, pero esta otra, que viene aquí, aquí y a este punto, ¿vale? esta es la importante de verdad, que tiene confluencia en la zona de 4.800, 24.800, 25.000, uh, que yo creo que es la que debemos ir a buscar. Bien, eh, vamos a ver qué es lo que nos depara, no lo sabemos, no lo sabe ni Cristo bendito nosotros simplemente intentamos adivinarlo eh, con figura chatristas con eh, fuerza de mercado con volumen hacia donde vamos no sé de momento lo que sí que es cierto es que el cierre de esta vela de cuatro horas está por encima de este anterior esto es una realidad que en la me esta mecha que tenemos aquí está por encima de esta otra mecha también ¿vale? con lo cual bueno pues vamos a ver eh, si sirve de suelo y si no y si lo perdemos pues por favor que se nos venga a la zona de 25.800 que estaría Estaría fantásticamente bien. Eh, personalmente, pues bueno, tenía una compra que hice aquí, vendí el 50% aquí, ese 50% lo volví a comprar en esta mecha, eh, no lo he vendido. Con lo cual, ¿qué pasa aquí? Pues que yo tenía una compra aquí, he mejorado un poquito la posición, sí. La compra que no se me hizo, a la caída aquí, pues la tenía aquí. Uno, dos y tres, la picadora Mulinex. Ya está. Entonces, la 2 se ha hecho. Si bajase aquí abajo, me haría un favor, porque sería la compra número 3. ¿Se hará o no se hará? Pues no lo sé. Los y al bolsillo y ya está. Y punto pelota. Y paciencia y a seguir esperando. Por otra parte, tacata. Vamos a ver aquí una cosa interesante. Eh, aquí, en BLX. ¿vale? Fijaros cómo eh, nos vinimos, nos apoyamos eh, en nuestra línea de medias. Ayer primero la media de 100, rebotamos. Ayer fue esta vela, que fue una vela muy muy buena. Fijaros que era tan buena que parecía que podíamos irnos to the moon. Y no ha sido así. O sea, ojo. Eh, pero el volumen subía. Ha sido. Era perfecta, era una vela perfecta. Y sin embargo, vamos aquí a diario en Bitcoin. A ver si me lo carga bien. Uh, vamos a ponernos en diario. Para verlo. Para vale verlo mejor. La vela de hoy. Abraza a la vela anterior que era una vela, era una vela buena, potente. Llegarás a una soporte para arriba y una vela martillo. Y sin embargo, ¡pum! Sí que es cierto que si no cerramos por debajo de los 26.750 aproximadamente, que es esta línea, que es una línea súper importante, oye, pues no está tampoco mal. Simplemente es como si hubiera hecho casi casi un tres soldaditos si y me vuelvo abajo. Es un, esto es, esto es un, uh, una figura bajista. Sí, sí o sí. ¿vale? Esto es así. Uh, bueno, pues que se siga yendo hacia la zona que buscamos en 25.000. Eh, por otra parte, ¿dónde tengo yo aquí? Esto. El total market cayendo, cayendo además bastante. Y por su parte, Ethereum haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin. No tiene más. La dominancia de Bitcoin. a ah, mercado cae. Venga, cárgame. Y la dominancia de Bitcoin se mantiene. ¿Vale? Esto subiendo y se mantiene. ¿Qué pasa con esto? Que las altcoins... Evidentemente sufren. Ahora se ha puesto en rojo la dominancia un poquito, pero eh, evidentemente no cae lo mismo. El dólar pegando el pepinazo, que es lo que a nosotros nos está machacando, ¿vale? Lo que decía, vamos a comprar dólares baratos. Justo ha llegado a la línea roja que teníamos marcada. ¡Pum! Y ahí ha parado. Vamos a ver si sigue. Vamos a ver si sigue. Y podemos eh, convertir, convertir esos dólares a euros. Oye, pues de una forma bastante decente. ¿Cómo está el euro? 1,077, hace nada, estaba bueno, hace nada, ayer, 1,08 y pico, pues hoy 1,07 y pico, bueno, pues va siendo, va siendo, digamos, mejor, mejor eh, compra, ¿vale? Por otra parte, vamos a ver dentro de los de las altcoins, aquí en esta otra gracia, a ver si me carga, Venga, vamos a poner la lista de pares contra el dólar, y vamos a irnos a Atom. Ya que me habéis pedido Atom, pedid lo que queráis, ¿vale? Y la vamos, lo vamos eh, viendo en qué, en qué punto se encuentra. Bueno, a ver si me lo termina de cargar. Ahora el navegador se pone tonto. A ver si lo... Demasiado, demasiada chicha le pido yo. Aquí eh, Atom. Atom, Atom, Atom, Atom, Atom. Aquí está Atom. Vamos, cárgame. Bueno, pues tenemos a Atom, aquí como una línea, hace tiempo que no la veo, ¿vale? Las cosas como son, no sé ni siquiera por qué está esa línea. La zona de soporte, bueno, vamos a ponernos en diario, pues si no, no vemos tampoco demasiado. Eh, la zona de soporte está bastante clara, resistencia, resistencia la pasamos, nos apoyamos una, dos y tres veces antes de salir hacia los máximos históricos. Cuando lo perdimos, nos apoyamos en ella, intentamos rebotar, no pudimos, ¿vale? Una vez pasado... Otra vez, fue una zona de apoyo, otra vez hacia arriba, hacia la zona de resistencia que tenemos marcada. Y eh, esa línea verde, porque la tengo ahí? Pues no sé, sería a lo mejor algo de cuatro horas, ni idea. Vamos a quitarla porque me despista bastante. Eh, lo normal es que baje otra vez a esa misma zona de soporte, vamos a ampliarla, y la zona de resistencia también. Entonces lo lógico y normal vale es que a la zona de 8.85, de 9... Vuelva a bajar ¿vale? entre nueve y medio 8 y 8,80 vale eh, no, nada más. Más allá, cuando llegue a ese punto, depende de cómo esté el RSI en la zona de 39,96,40. Tiene, veis que tengo esta línea verde marcada en el RSI porque es una zona de muchos rebotes, muchas veces al alza, y cuando la pierde, evidentemente es, es un, un auténtico desastre. Y de ello depende mucho el decir, bueno, pues voy a un sentido voy en el otro. En cuanto al resto de altcoins, bueno, pues, pienso que igual que muchas, ¿eh? Volverá a ir donde tiene que ir. Eh, si no piensas que una altcoin tipo atom de donde está o que vuelve otra vez a esta zona, pues, pues si vuelve, por ejemplo, a, a la zona de 9,25, eh, ir a la zona de 17, que es la primera resistencia que tiene, eh, es un 85%. Si tú no crees eh, que este valor puede hacerlo, de, por lo, puede hacerlo así déjalo. Déjalo. Tan sencillo como eso. Yo ya no digo que vaya a ir más arriba, que, que pienso que sí lo hará. Eh, pero si tú piensas que este valor no puede hacer eso, olvídalo, olvídalo el mercado de las criptomonedas, porque estás en un mercado eh, equivocado. Ya está. No, no, hay, no hay más. Eh, en cuanto al resto, estábamos siguiendo Cardano, ¿vale? El Cardano nuestro de cada día, ya sabéis que le vamos dando, el, vamos viendo de vez en cuando, y como igual, también nos han pedido, pues igual, línea de tendencia, seguimos en la zona del El 0,36 donde compramos, que esa compra está hecha, pues ahora estamos en 0.3711, ha estado llegando intentando la, la zona de 0.38 romperla y no ha podido, se sigue manteniendo en esa zona. Eh, es muy, ¿cómo decirlo? Es significativo para mí eh, ver que Cardano está en esa zona y que no la pierde. De hecho, si tirásemos bien la línea de tendencia, ni siquiera ningún cuerpo ha pasado por debajo de la línea, pero bueno, como yo dibujo mal, pues luego hago así. Uh, así que, bueno, es una cuestión de paciencia. ¿Que pierde esta zona y al final está tocando, tocando, tocando tanto que esta línea la pierde? Pues ya sabemos, ahí iremos acumulando hasta, bueno, yo creo que la vamos a ver más abajo. Así que, bueno, paciencia con él. Eh, y con el resto también. Eh, importante, cosa que venimos diciendo mucho tiempo, el tema de los cortos de Bitcoin tomarlo como mm, un indicador de presión bajista, no como una verdad absoluta. Eh, ojo, porque bueno después de estos dientes de sierra que hizo aquí en la parte superior, a medida que ha ido subiendo en cuatro horas, ha hecho uno grande y vuelve al ataque. Pero el ataque que está en 1.954 puntos, si nos ponemos en diario, que es como lo solemos, lo solemos ver, pues vemos un gran diente de sierra aquí, pum, pum, pendiente de poder hacer otro. Esto ya que empieza a hacer... Una divergencia, una divergencia, esto sigue subiendo y aquí ya ha bajado, ¿vale? Un poquitito. Entonces ya tenemos la primera divergencia en los cortos de Bitcoin, atentos a esto, porque eh, esto sumado a cualquier de noticia interesante, pues hará que, que rebotemos, ¿vale? Y que esto caiga. Eh, poco más que añadir, eh, el SP500 volando, Bitcoin, bueno, pues bitcoineando, haciendo un poquito de las suyas, de momento de esta caída estamos rebotando y si medimos un poquito un poquito, um, este primer retroceso, porque la pregunta del millón es, ¿hasta dónde puede rebotar? Pues de aquí, si hacemos la medida de donde ha caído. Tenemos puntos importantes, hemos tocado ya el 0,38, ahí está, justo a donde hemos llegado. Ahora, atravesarlo nos llevaría a la zona de eh, 26.900 y la Golden Pocket, que creo que es la clave, 27.000. Eh, de aquí, lo, para mí lo ideal sería caer, si vamos al alza, pues yo qué sé, pues... Ya iremos viendo objetivos que tenga. El objetivo, evidentemente, alza de, de esta caída, ¿vale? por marcarlo, está aquí, está en la zona de 27.950 a los 28.177, aproximadamente, es decir, previo a este máximo relativo anterior. Pues ya veremos a ver si somos capaces de llegar a esa zona de los 28, que es la zona a batir ahora mismo, antes de llegar otra vez a la Rose Line y esta zona de confluencia que hay aquí, que sería una resistencia bastante importante. Así que, bueno, poco más, chicos y chicas. Como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.